En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología con Claudio Cornejo. Estamos en las 43 estaciones de la radio en todo el país, biobiochile.cl con nuestro audio en vivo. Claudio Cornejo, tantas lunas que no te escuchábamos, ¿Cómo estás? Muy bien, pues Gonzalo, muy bien. Aquí tempranito con ustedes, contigo. Sí, sí pues. Con Willy. Así es. Oye, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente, Claudio, conversando en esta madrugada de día lunes. Oye, y um, para hablar de hartos temas, porque eh, yo lo decía cuando te introducía, Claudio, cuando te estábamos anunciando en el bloque anterior, respecto a todo lo que nos ha pasado, hablando de este de, de este segundo año que se produce desde, los, desde el inicio de la protesta social en nuestro país. Bueno, hubo días previos, por supuesto, todo esto comenzó unos cuatro o cinco días antes, ¿no? pero con mayor fuerza el 18 de octubre. Y después, eh, no no salíamos de este denominado estallido social, como le llaman muchos, y entramos en la pandemia, Claudio. Y, y esto nos trajo un detrimento, un... un una afectación bastante negativa a la salud mental, mucha gente con que, que, que sufría miedo, temores eh, no dormía bien y eso es la larga afecta a la salud mental cuéntanos tú, cómo has visto todo este proceso eh, desde tu punto de vista de psicólogo Claudio eh, cuando se decía al comienzo de la pandemia que iban a venir eh, problemas aumento de problemas psicológicos emocionales, qué sé yo yo lo suponía obviamente por ser psicólogo, pero eh, en la práctica, eh, nunca lo dimensioné como se ha dando, eh, precisamente porque eh, en estos tiempos difíciles eh, han salido muchos dolores, muchos traumas, eh, muchas dificultades que antes no se notaban porque estábamos tan llenos de cosas que uno funcionaba, ¿no? Pero al verse con la muerte cara a cara, con los problemas económicos, con el, eh, esto que celebramos ahora el 18, qué sé yo... Eh, todo esto ha generado una gran cantidad de, de emociones que, que te perturban porque uno no sabe mucho cómo funcionar, cómo seguir eh, y especialmente las personas de, de más edad, porque eh, vamos viendo que eh, no podemos empeñarnos tan bien como antes, que estamos dependiendo de otros quizás, eh, más temerosos y, y muchas personas llegan a la consulta precisamente por, por temores, por grandes temores. Claro. Oye, eh, Claudio, vamos a invitar a nuestros auditores para que también se sumen con su comentario, eh, con su mensaje escrito al 5699 ocho para que también nos puedan contar su experiencia, cómo han pasado esto y si de verdad también han visto una, una afectación negativa respecto a su salud mental, así a si están temiendo algo, no sé, o, o tiene alguna sensación distinta y negativa eh, con respecto a, a lo anterior, hasta hace antes de dos años atrás. Eh, Claudio, eh, yo también me, me, me gustaría referirme a si has visto, por ejemplo, un aumento, en el caso tuyo, no, no, no sé si hay cifras más macro al respecto, pero en el caso tuyo, de, eh, si has visto un aumento de pacientes de cierta edad o de cierto grupo etario, eh, ¿has visto algún aumento en ese aspecto? Generalmente trabajo con adultos, pero sí, en alguna medida, eh, el rango etario ha aumentado. Eh, por esto que estábamos comentando, porque eh, un, un adulto, digamos, 30 o 40 años, tiene que seguir trabajando, haciendo cosas, funcionando. Pero una persona con mayor edad eh, va siendo limitada por enfermedades, por, por depender en algunos casos de otros, eh, por cierta movilidad más reducida, por sentirse más vulnerable porque... Eh, está más vieja, viejo por el, eh, que está quizás jubilada jubilado, jubilado. Eh, y, y esos son eh, estigmas o realidades que nos van complicando, lo que va sumando entonces eh, a esa sensación de inseguridad de dependencia de, de, de vulnerabilidad y si le agregamos enfermedad entonces la cosa se hace mucho más complicada para ellos, un paciente que llegó en, en primera entrevista que tengo eh, la hija le pidió hora porque él tiene 75 años, una persona joven, pero está muy mal depresivamente porque lleva un año y medio con tratamiento psiquiátrico y no, no lo ha funcionado en este caso, con los medicamentos, pero él tuvo tres o cuatro pérdidas de dos hermanas, un cuñado y, y no me acuerdo qué más. Entonces, eh, la familia no, no haya que hacer, cómo, cómo ayudarlo, y, y la persona empieza, como te digo, a... A sentirse cada vez más más eh, eh, Dependiente Más afectada emocionalmente Cognitivamente Su capacidad de pensar también va disminuyendo Producto de, de las emociones negativas Entonces La edad sí, en, en muchos casos Tiene que, que ver con en, en la forma como se enfrentan eh, Los problemas emocionales Sí Oye, eh, Claudio, tú diste quizás es una situación que están viviendo muchos amigos auditores que están hasta ahora escuchándonos respecto a que, por ejemplo, tú lo decías, esta, esta persona que le pide ahora al papá para que pueda tenerse contigo. Eh, aquí estamos hablando también de que hay una afectación. de, Si una persona está afectada, esto irremediablemente o inevita, inevitablemente se lo transmite al resto de la familia que también indirectamente podría también estar padeciendo. La, la, la, la situación que sufre esta persona directamente, ¿no? Sí, se habla hay una teoría teoría sistémica que se habla que viene de otra área de, no de la psicología en donde cuando un órgano se enferma todos se enferman uh -huh. eh, y es así pues si cuando alguien llega con gripe a la casa todos se van a enfermar de gripe solo que algunos con mayores síntomas ah, otros son un romaíso otro un, un escalofrío pero todos van a tener el virus de la gripe. En este caso es lo mismo, es decir, eh, todos empiezan a sufrir por alguien que tiene algún problema y cada uno empieza a activar sus propios temores frente al sufrimiento del otro. Y es ahí como empieza a generarse la enfermedad, empieza a desarrollarse, como te digo, dependiendo de cada persona, pero todos se ven afectados. Y más aún con el padre que es una persona que trabajaba eh, eh, un trabajo de noche, me acuerdo si guardia, qué sé yo. La persona activa y verlo entonces en poco tiempo de caer, eh, empiezan todos a sufrir y hay esa sensación de impotencia no no poder hacer nada por él. Estamos con Claudio Cornejo, hablando de psicología en el transnoche de la radio. Ustedes nos pueden mandar sus comentarios y sus experiencias también o sus dudas al más cinco seis Claudio, mira, tengo dos mensajes acá. Primero, en mi trabajo nadie se saluda, no se preocupan de los demás. Y me llamó la atención que la gente se puso egoísta y muy fría en esta pandemia, dice Cristian. Y por otro lado, Ricardo dice, la pregunta es que he tenido un problemita para el sueño por la noche. Eh, por la noche trabajo, entonces a veces me cuesta también dormir de día. Trabajo frecuentemente de noche y también he tenido como una angustia en el corazón. No sé qué será eso. Como un, como un dolorcito frecuente, pero en el corazón. Gracias, buenas noches. En el primer caso... Eh, el tema de la empatía, Claudio se, se ha tornado un, to, todo, todo un concepto que quizás no hemos sabido emplear bien yo pensaría que en un país tan solidario, que nos unimos para la Teletón y todo eso, y, y para las catástrofes naturales, en una catástrofe sanitaria parece que nos pusimos nos, nos dividimos más, pues. no somos tan unidos como lo pensaríamos, ¿no? Bueno eh, el otro día que estuvimos el 10 celebrando el Día Internacional de la Mental. Eh, ...aparecemos como segundo país con mayor cantidad de enfermedades... Uh -huh. y, ...y eso tiene que ver precisamente porque... ...cuando estamos muertos de miedo... ...como el caso del, del coronavirus y todo lo que nos, nos ha sucedido... Eh, ...el miedo hace que uno tienda a replegarse, a esconderse... Eh, ...o a ponerse agresivo... Eh, ...desapareciendo un poco el, la empatía... ...que es una capacidad más humana, más, más de reflexión... Eh, quedamos muy, muy a la, a la defensiva, muy alertas. Y eso no, lo notamos en cualquier cosa. Eh, vemos noticias eh, salvajes a cada rato, pero hoy, hoy día, preparando un programa al propósito de esto mismo, también eh, reflexionaba lo, lo que el auditor señala, y lo que tú señalas también, que frente a las situaciones tensas, perdemos nuestras capacidades humanas, fundamentalmente, para quedar como animalitos sobreviviendo. Porque uno no sabe cómo funcionar, entonces... Eh, aparecen solo estos mecanismos de no saludarse por temor a que dirán, que me dirán a mí, que se cree el otro, eh, tengo que salvarme yo solo. Todas esas cosas que es de sobrevivencia, que uno estando más relajado estando con alimento en la guatita, como dice Marlow, eh, uno ya puede mirar eh, más en perspectiva las cosas. Pero mientras estemos todos alerta temerosos, desconfiamos de todo y aparece generalmente la agresividad. sí. Totalmente de acuerdo contigo Claudio eh, A ver, buenas noches eh, Amigos de Radio BioBio. Bio. Soy Sebastián, tengo 38 años eh, Mira este mensaje Claudio ¿eh? En estos últimos meses Estoy sintiendo el tema del encierro La incertidumbre, he subido mucho de peso Siento una sensación de miedo y De angustia, el turno de noche me hace fatal Y en mi trabajo, para qué decir Soy de Concepción, agradezco mucho Su compañía tema de la ansiedad también ha, ha, ha aumentado muchísimo en esta pandemia, Claudio. Mm. Bueno, y como el auditor anterior decía, tenía un dolor en el pecho, una angustia, mm. eh, primero revisar el, el pecho, hacerse algún examen para ver sí. el corazón y todo eso, cómo está funcionando, pero tomándolo con este otro paciente, eh, con este otro amigo que está hablando acá, eh, la angustia, la ansiedad, eh, son temores, eh, la ansiedad se define como un temor al futuro y la angustia como un temor al pasado en los dos casos, no sé lo que me produce, por eso le ponemos un nombre, porque si no sería, tengo miedo a, a la oscuridad, no sea, a una cosa más concreta, pero estos miedos tienen que ver con un alto nivel de estrés uh -huh. y el nivel de estrés es precisamente andar alerta, andar eh, siempre desconfiando pero no es una cosa consciente porque por eso te digo, si fuera consciente uno diría ah, es porque eh, tengo problemas de trabajo, eh, poco dinero, no sé, uno puede como objetivarlo y buscar soluciones pero en estos casos la ansiedad o la angustia tiene con esa, tiene esa característica de uno no determinar a, a qué se debe y eso está generando mayor miedo y al haber mayor miedo a eso le llamamos estrés, pero cuando se pasa a niveles más eh, eh, superiores, digamos eh, esas sensaciones se van agudizando y la angustia ya viene con sensación de llanto eh, y al aumentar la angustia y la ansiedad, siempre disminuir la capacidad de, de reflexión. Porque la corteza frontal, donde están nuestras funciones intelectuales, uh -huh. eh, empiezan a inhibirse, a apagarse. Y por eso uno se va desesperando cada vez más eh, frente a estos síntomas. Mira, aquí también hay un caso en lo positivo. ¿eh? Mi madre tiene 84 años, ella tiene claro que tiene que cuidarse. Yo como hijo la cuido mucho, le compré todas sus cosas, tiene todas sus vacunas y no se aburre para nada en su casa que bien por ella, pero hay muchas personas que yo creo que la gran mayoría es, eh, sufre todo lo contrario, sufre con, con lo contrario más bien. Eh, el hecho de la soledad, precisamente aquí hay un caso de, una, de un auditor que nos eh, ha escrito, que tiene 66 años, me dice, hola, tengo 66 años, estoy temeroso de salir, paso solo, y me siento emocionalmente temeroso con miedo a la soledad, estoy jubilado, ¿cómo salir de esto? de partida amigo mío, acá estamos para acompañarlo usted cuando quiera nos llama, conversamos siempre acompáñense con biovio, pero hay muchos temas así que, que ni siquiera de repente la compañía nuestra, nosotros lo hacemos con todo cariño, Claudio pero hay muchas personas también sobre todo adultos mayores que se sienten muy solos, ellos son, yo creo que han sido los grandes damnificados de esta pandemia, más allá de lo que tiene que ver con el COVID mismo ¿no? Sí, muy bien lo dice ese amigo y, y bueno, ahí está mi mi, mi nombre, para que me ubique, cualquier cosa eh, después lo decimos, pero eh, es cierto eh, 66 años que es joven jubilado pero joven pero la jubilación te marca porque uno tiene una rutina un espacio social, llega todos los días saluda, conversa, tiene que hacer trabajo uno se siente útil y, y cuando viene la jubilación desaparecen todas esas redes, todos esos contactos cambio, cambio mi rutina eh, cambio toda mi forma de relacionarme y me encuentro en mucha soledad, y quizá lo más probable es que eh, los círculos sociales que, que tenga aparte el trabajo sean eh, escasos, más encima con todo lo que me ha pasado. Entonces lo más probable es que también lo que está pasando sea una cosa, espero, muy transitoria, eh, y la idea es cómo empezar a generar contacto, como eh, ahora que estamos pudiendo salir más, eh, visitar familiares, contactarse con algún amigo, y si él siente que anda con más angustia, con más pena eh, pedir ayuda a algún psicólogo o, o psiquiatra a fin de ver alguna solución y que pueda en poco tiempo estar funcionando otra vez y, y descubriendo nuevas cosas porque esta idea de la jubilación eh, se vive como traumático pero también eh, tiene la ventaja que te permite empezar a vivir una vida distinta en donde tú vas a manejar los tiempos en donde estás menos atado tienes que organizarte con la plata con las nuevas enfermedades que van apareciendo pero también se abre un mundo distinto y si lo aprovechamos bien en esta edad eh, podemos hacer grandes cosas porque eh, a esta altura es queda mucho hilo en el carrete Oye, eh, estamos con Claudio Cordejo hablando de psicología en el trasnoche de la radio a ver, eh, tengo aquí más consultas, mira buenas noches, eh, yo antes de la pandemia era igual sano, pero ahora tengo estrés constante, siempre estoy tomando pastillas aparte tengo una enfermedad crónica y lo único que me ayuda es la bicicleta. Tengo miedo a quedarme solo. Soy Francisco, de 26 años. Por favor, me gustaría saber, porque estoy con tratamiento, con doctores, con psiquiatras, psicólogos. Por lo menos, y ahí hay un punto bueno también, eh, se está tratando, eh, Claudio, porque mucha gente también que eh, se queda ahí y no, no busca ayuda, o le cuesta encontrarla, porque también sabemos que, que por, por lo menos en plano de la psiquiatría ignoro cómo será el tema en la, en la psicología pero por lo menos la psiquiatría yo lo decía, cuesta mucho encontrar horas y, y muchas veces no es barato entonces también uh -huh. la gente ante eso pierde el entusiasmo y, y, y, y, y es una traba más para buscar ayuda, que eso es una realidad querámoslo o no Sí, uh -huh. sí los psiquiatras cobran en general bastante caro no sé cuánto sale en FONASA en FONASA los psicólogos Estamos entre 9.700 y 10.600 pesos, 10.160. Mira, qué bueno porque eh, nadie lo había dicho. Una, eh, primera vez que un psicólogo lo dice, Claudio, porque claramente, el, eh, psicólogo, o sea, perdón, psiquiatras por, por por FONASA y 52 en todo Chile. Esa es la cifra. Entonces, mm, eh, y ¿sí? mucha gente por quizás por desconocimiento no sabe que la psicología también es un buen camino para poder eh, pedir ayuda y buscar ayuda. Sí, y como te digo, no, no es caro pensándolo así. Algunos tienen eh, seguros que reembolsan, qué sé yo. Eh, entonces, eh, es más accesible pagar 10.160 pesos a, a 40, 50. Uh -huh. eh, 60, 70, 80 mil pesos algunos sé se quedan cobran por claro. Porque también es un negocio. Eh, claro. y, y yo creo que lo importante es preocuparse a la persona. Quizás uno puede ganar, eh, no tanto, pero... Eh, si atender más gente y, y ponerse a servicio a las personas, ahora como decías tú este amigo de 26 años qué bien que está tomando todas las medidas necesarias porque eh, el, el punto está en, en las enfermedades psicológicas eh, que se confunde persona con enfermedad y qué quiero decir con esto, que cuando siento que tengo pena o angustia creo que yo tengo pena o angustia que yo estoy penca, que no sé qué cosa me pasa y no logro distinguir que quizás es una enfermedad y que si es una enfermedad según si un tratamiento y se me pasa no es como una enfermedad somática, corporal estómago, en donde sé que me duele el estómago, que tengo colitis que tengo que tomarme tal pastilla y si no tengo que ir al médico porque uno diferencia entre estómago y mente es obvio, evidente pero acá eh, la enfermedad se instala en mi mente, entonces termino creyendo que soy yo, que no necesariamente una enfermedad, ese amigo de 26 años se dio cuenta de que algo pasaba, que no era él que podía tener alguna enfermedad emocional, psicológica, que se yo va, pide ayuda y empieza a entender que lo que le pasa no es él, sino que es una enfermedad que se ha instalado. Y creo que esa extinción hay que hacerla bien para poder pedir la ayuda necesaria y salir del paso sin mayores problemas. También eh, está mucho el buscar ocupación, el buscar ocuparse, el ocupar la mente, porque muchas veces, como se dice eh, coloquialmente, Claudio, el, el hecho de estar sin hacer nada te, te lleva a ese famoso caldo de cabeza, como le llamamos coloquialmente, insisto, mm. y que eso también te hace muchas veces también coloquialmente definido como encerrarse, ¿no? encerrarse en algo que de repente no te lleva a nada mira, aquí por ejemplo la auditora me dice hola, buenas noches, yo para no aburrirme siempre me estoy inventando lo que he hecho últimamente es cantar karaoke tengo 59 años, los días se me pasan rápido y las horas también, también estoy tejiendo dice, mira hay mm. también formas y formas de poder autoayudarse también porque muchas veces piensan, chuta, estoy perdido, ya lo he intentado todo, pero también hay cosas tan simples de repente que pueden ayudar quizás a, a que las horas se te pasen y después te da sueño te y, y ya, pasaste un día, esto es como la, la, la, los 12 pasos de esa terapia mundialmente conocida, Claudio, ¿no? Que, que es como sí. un día más, un día más, un día más, un día más, que personas que han eh, tratado sí. adicciones lo, lo, lo, lo pueden saber, ¿no? Un anónimos anónimo, sí. Exacto, exactamente. Eh, ahora, aquí hay que diferenciar, porque esta amiga lo que hace eh, es que su día está siendo muy fome, quizás, hay poca motivación, eh, pero ella... Tienes la capacidad para hacerlo. Mientras claro. uno tiene la capacidad para hacerlo, es porque estoy relativamente sano. Eh, a ti te toca días fomes, aburridos, cansados, pesados, a mí también, qué sé yo. Pero uno sabe que si hago tal cosa, que si salgo paseo, si me junto con la familia, si como algo rico, se me pasa. O uno sabe que es pasajero y mañana va a estar mejor, y pasado va a estar excelente. Eh, eso nos marca la diferencia entre alguien que sí se está enfermando. Porque las personas que estamos sanas... Eh, nos pasa lo mismo que a nosotros, pero tenemos herramientas, recursos para eh, buscar como karaoke, o hacer cosas distintas, tejer, qué sé yo, y vamos enfrentando el día hasta que descubrimos que podemos hacer otra cosa por vocación, no se nos abren puertas, etcétera. Uh -huh. Pero eh, la persona que se va enfermando esa fuerza, esa capacidad o, capacidad, o esa lucidez eh, se va apagando y nos vamos uniendo en un, eh, en un camino sin salida. Entonces ahí es donde hay que estar atentos cuando vemos familiares, y no importa la edad, que eh, están haciendo cada vez menos, que vemos que su motivación va desapareciendo, que su capacidad de adaptación a las situaciones es, es menor, que en el mundo laboral eh, no lo está yendo tan bien, si es que está todavía activo. Es decir, cuando vemos que se van mermando muchas habilidades, aptitudes de la persona, entonces hay que revisar porque eh, esa persona quizás no era así. Ahora, si es pasajero dos días una semana, entonces uno puede decir, ah, este tipo está enojado, anda mañoso, deprimido por tal o cual cosa. Si la persona puede decir a qué se debe, entonces también es posible que no se vaya a enfermar. Pero cuando ya se queda pegado con un tema mucho tiempo, mucho tiempo, y vemos que se va debilitando en todos estos aspectos, es ahí donde puede estar surgiendo alguna enfermedad. Mm. Sí, oye, y, y estábamos hablando también del, lo hemos hablado en ediciones anteriores, Claudio, respecto de también cómo, cómo a veces se decanta también, y, y esto ojalá no ocurriera, pero se ha dado mucho, eh, de cantarlo, somatizarlo, eh, transmitirlo, derivarlo, canalizarlo a través del alcohol u otro tipo de sustancias que esto lo hablamos en algunas, hace algunos meses sí. eh, respecto a el, el aumento tremendo que tuvo el consumo de alcohol en pandemia, a propósito de la consulta que me hace Gabriel a través del el WhatsApp. Sí, eh, bueno, eh, tú decías somatizar, eh, el, el somatizar o síntomas conversivos que le llamamos es como... Las emociones, en vez de que se vayan a través de la risa, del enojo, en, en lo físico, ¿no es cierto?, ponerse rojo, rabia, eh, o llorar y salen lágrimas. Eh, acá, el somatizar eh, los síntomas conversivos es que empiezo a tener colon irritable, bruxismo, fibromialgia, eh, crisis de pánico. Es decir, se va al cuerpo y uno empieza a sentir un miedo físico, eh, aceleración del corazón, etc y junto con eso entonces las personas que son más proclives a buscar eh, algún tipo de ayuda química, van a optimizar es, esos recursos porque quizás otros van a decir como de este 26 años, no voy a psicólogo, psiquiatra porque algo está pasando otros empiezan a tomar pastillas eh, hay gente que más hipocondriaca también toma medicamentos o se automedica, otros van al médico constantemente, pero hay otros que empiezan a consumir cualquier droga si es que está en sus patrones eh, para buscar ese alivio que cada vez va llegando menos porque la droga obviamente va exacerbando con el tiempo todos los síntomas negativos y termina la persona creyendo que consume droga para relajarse pero en esa relajación se llena de más angustia, de más temor, de más pánico y además dañando a toda su familia así que cualquier tipo de administración que tenga el sentido de tranquilizar tiene que ser dada por un médico porque ninguna droga va a tranquilizar, va a deprimir, que es distinto. Entonces la persona queda por el suelo, queda tranquila, pero deprimida. No es lo mismo claro. que eh, otros medicamentos que están hechos para eh, no deprimir, sino para tranquilizar. Oye, eh, hola, eh, soy Claudia, yo cuando estoy mal me pongo música que me gusta, bailo, eso hace que uno bote sus Lo recomiendo mucho, así bien felicitaciones al programa y gracias al psicólogo por sus consejos, te mandan un saludo. Y, y otra auditora que me dice que eh, destaca tu vocación, Claudio, te manda muchos saludos también, eh, Julio, que nos escribe a través del eh, WhatsApp. Mira, aquí también, eh, aquí hay un tema claro de depresión. Creo yo, ¿eh? no siendo especialista. En menos de un año perdí a dos sí. hermanos. Perdí mi trabajo y estoy a cargo de una tía con demencia senil. A veces no soy capaz de levantarme. Me dice. Eh, claramente ahí también hay un tema que tratar, me imagino yo, Claudio. Sí, sí. Sí, sí porque eh, ya, perder el trabajo es una pérdida, es un dolor. un duelo sí. eh, Pero una tía con demencia senil es un... Gran trabajo emocional, es un gran desgaste emocional, porque sí. eh, en estos casos, cuando hay un paciente o un familiar con alguno de estos problemas que son complejos, necesitan apoyo psicológico todo los que están en la casa claro. eh, para poder turnarse, para poder alternar, para entender la evolución o la involución de, de los familiares. Mm. Y más encima cuando son familiares, porque eh, te va, va a caer complicando en lo emocional, sí. te va dañando, y, y es ahí entonces que ese es un gran tema y, y requiere esta persona ayuda porque está con una depresión y después no se cuál es el que está más sano, cuál es más enfermo porque se empieza a confundir y muy fácil amigo o amigo anda rápidamente pide ayuda que te orienten cómo poder ventilarte para poder seguir ahí en, en, en ese acompañamiento que va a ser fundamental pero necesitas tener más herramientas para poder ayudar en eso y gracias por lo de la vocación mm. pero es que es muy entretenido esto siempre va a ser entretenido conversar Sí. Eh, cosas que uno va aprendiendo de los amigos, de los pacientes Exacto. siempre bonito eso Claudio Cornejo, eh, muchísimas gracias eh, querido Claudio por haber estado con nosotros en esta madrugada y a ver si dentro de los próximos eh, eh, durante los próximos días nos podemos estar eh, contactando nuevamente te mandamos un tremendo abrazo igualmente para todos los auditores los amigos de, de estas noches para ustedes chiquillos, ahí Willy que está siempre en los equipos y tú Gonzalo que me invitas sí. constantemente, así que a pasarlo bien, a darse mucho ánimo. Me ubican ahí, Claudio Cornejo, en internet. Por en Doctoraria, donde quieran aparece mi nombre. Uh -huh. Teléfono también están ahí, así que ningún problema en, en poder ayudar a estos amigos de repente que están medio solitos en la noche. Amigas, eh, un mensaje y, y nos podemos hasta sonreír juntos. Eso, eso es muy bueno. Claudio, un abrazo gigante, que tengas buen descanso y buena semana. Listo, muchas gracias. Vale. Hasta pronto. chao chao